Los ciudadanos están ya habituados a trabajar con todo su entorno a través de, de aplicaciones digitales. Más bien es una exigencia de los propios ciudadanos al sector público, igual que se relacionan con los centros comerciales o con, su, con las empresas con las que trabajan, a trabajar con la administración a través de su móvil o de distintas aplicaciones. Las administraciones ya han hecho un esfuerzo importante de digitalización desde hace más de 20 años. La nube y las tecnologías de AWS vienen ahora a ayudarles a continuar ese esfuerzo digitalizado y a personalizar sus servicios para cada ciudadano. Las administraciones, a la hora de usar nuevas tecnologías y digitalizarse, afrontan muchos retos, cada una dentro de su ámbito de, de actividad. Por ejemplo, venimos de un, unos momentos difíciles durante la pandemia en que las administraciones han tenido que reaccionar rápidamente en atender a los ciudadanos a través de call centers. Eh, nosotros tenemos un caso en la Generalitat de Cataluña, donde se han atendido hasta 16.000 llamadas, en un call center montado sobre AWS en prácticamente una semana o tenemos el caso del Ministerio digamos sin que haya una crisis de por medio el Ministerio de Agricultura en donde han utilizado la inteligencia artificial que les facilitaba AWS para la predicción y la extinción de incendios en el territorio español. Las administraciones a la hora de digitalizarse van a tener las siguientes ventajas. La primera es una automatización de todos sus procesos, van a ser mucho más ágiles y el ciudadano va a percibir esa, esa ventaja. En, en los tiempos que tenemos eh, actualmente de, en algunas administraciones de atender a ciudadanos, eso se ve radicalmente acortado. Además, en un contexto de recursos escasos, que la realidad es que los empleados públicos no son a veces lo suficientes para atender a todos los ciudadanos, la tecnología le va a poder escalar en esa atención a, al servicio público. No es que sea un camino de no retorno, sino que es el camino de futuro, más bien, no es un, no es un camino en el que no se pueda volver otra vez al papel, digamos. es que ya llevamos bastantes años trabajando en eliminar ese papel, y sobre todo hay una ventaja fundamental, que es la personalización en la atención, porque cada ciudadano tiene unas connotaciones y tiene unas circunstancias particulares y digitalizando la administración va a poder ser más proactiva en la atención a ese ciudadano.